Continuando con el módulo de circuitos o interruptores, vamos a arrancar con el tema 1, conceptos básicos. Vamos a definir dos conceptos básicos que vamos a utilizar a lo largo de todos los módulos de este curso de electrónica de potencia. El primero de ellos es el interruptor. Es un dispositivo que permite controlar la circulación de corriente mediante el estado de operación del mismo, es decir, si está en apertura o está cerrado carga es el conjunto de dispositivos eléctricos aguas abajo del interruptor, puede estar conformado por uno o más elementos, Los, pueden ser pasivos estos elementos o activos, pasivos en el caso de resistencias, inductancias y condensadores, activos en el caso de fuentes de tensión y o corriente. Entonces vemos en el circuito, que este circuito está conformado por la fuente, el interruptor marcado como SW -E, y la carga que se encuentra aguas abajo del interruptor. Entonces vamos a ver un ejemplo con un circuito resistivo. ¿Cuántos elementos está conformando este circuito? Si su respuesta fue 3, acertaron. Tenemos la fuente, el interruptor y la resistencia. De la ecuación de Kirchhoff, de lazo o de tensión, vemos que la tensión de la fuente es igual a la tensión del interruptor más la tensión de la carga. Si analizamos con calma el circuito, podemos ver que la tensión sobre la resistencia va a depender del estado del interruptor. Si el interruptor está cerrado, sobre la resistencia aparece la fuente DC. Si el interruptor está abierto, sobre la resistencia aparece cero tensión porque no hay corriente circulando. Es decir, que dado Dos elementos, la tensión de dos elementos, por la ecuación de Kirchhoff, el tercero queda definido automáticamente. Entonces vamos a definir siempre la tensión de la fuente, que viene definida como de parte del problema, y vamos a ver cómo es la tensión en la carga dependiendo el estado de operación del interruptor. Tenemos que B de fuente es B de C para todo instante de tiempo, pues una fuente de continua. En cambio, para la carga, tenemos que si el interruptor SW se encuentra abierto, la tensión es cero. Es decir, para los T menores que T1, estamos asumiendo que el interruptor se cierra en T1. Si el interruptor está cerrado, es decir, T mayor o igual que T1, la tensión de la carga es igual a la tensión de la fuente. Definida la tensión de la fuente en la ecuación 2 y la ecuación de la carga en la ecuación 4, queda definida la tensión del interruptor a través de la ecuación de Kirchhoff. Es decir, definiendo dos tensiones, la otra a través de las ecuaciones de Kirchhoff queda automáticamente definida. La corriente solo puede circular una vez que el interruptor esté cerrado. Es decir, para los T mayores que T1. Y la corriente en este caso, como el circuito es resistido, es simplemente la fuente entre la resistencia. Entonces aquí podemos ver una gráfica de la tensión y de la corriente. En azul tenemos la tensión que corresponde a BDC una vez que se cierre el interruptor. Y en rojo la corriente cuya magnitud es BDC sobre R. Podemos ver la tensión sobre el interruptor y la fuente. La fuente en, con, en color verde es constante y de valor BDC. La tensión en el interruptor es BDC cuando el interruptor se encuentra abierto y cero una vez que el interruptor se cierre. Esto hemos visto los dos conceptos básicos que hemos a utilizado a lo largo del curso, que es el del interruptor y de la carga. Cómo, a partir de los estados de operación del interruptor, se puede definir la tensión sobre la carga y eso me va a permitir calcular la corriente sobre ella aplicando las ecuaciones de Kirchhoff, de tensión y de corriente. Con esto terminamos el tema 1 de conceptos básicos. Los invito a seguir con el tema 2. Vamos a hacer una aplicación sobre un circuito resistivo capacitivo y en el tema 3 sobre un circuito resistivo inductivo. Gracias por su atención.